En este vídeo os voy a enseñar los cambios nuevos que han metido con la nueva season, es muy importante que lo veáis hasta el final porque trae cambios muy muy fuertes a nivel de cores de Skylark, Arthur, Raven y Andrómeda, si no me equivoco también, sino que no, ahora que lo pienso no lo he visto, tendría que ir a mirarlo rápidamente. Muy buenas, mi gente bonita de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Yo estoy? Estoy muy bien. Hoy os vengo a enseñar, más o menos por encima, las cosas que han traído la nueva actualización. Sinceramente, la nueva actualización trae unas cosas increíbles y ahora vamos a ver lo más importante el cambio yo creo que es uno de los cambios más grandes y que necesitaban a estos mecas el cambio más significativo que han hecho es el core 2 de skylar que reduce el, el combat skill o sea el cooldown por cada golpe que damos a cada enemigo 0,15 segundos por ejemplo yo estoy aquí con este si le doy en principio lo ha tenido que reducir no sé si se ha, se ha notado pero ya no hace el tiro lejano por así decir vale si yo lo tiro no no lo va a hacer de la manera que se hacía anteriormente es bueno es malo pues cada uno tiene que sacar sus conclusiones si te gusta jugar más con la q que en mi caso personal sí si me gusta pues a mí sí me interesa bueno, yo puedo estar aquí y le he dado cuatro, cuatro toques a esos, a esos cuatro monigotes, ¿vale? Y ya tengo otra vez, casi el combat skill otra vez. Obviamente esto en partida pues se verá cambiado, pero habría que mirar más o menos cómo funciona dentro de partida, como os digo lo malo de esto es que ya no tendrás la potencia de lejos, o sea ya por muy, por muy lejos que lo tire ya no va a ser más daño ahora el mismo daño tanto cerca como lejos simplemente que se recuperará más rápido la Q otro cambio que han hecho y que me parece muy muy bueno es Raven, con el Core 2 cada vez que usemos la Q, vale, mira la voy a usar ahora ya no tendré que activarlo, se activará solo veis en la parte de abajo, se va activando durante un tiempo, ahora, ahora habrá más daño cada vez que use la Q, o sea está, está muy bien y va a ser, yo quería ser guía de Raven pero ahora que han hecho estos cambios mucho mejor Raven será más fuerte a la hora de atacar de cerca porque hay mucha gente que usa la Q y luego el clic derecho para hacer daño de cerca. Otra cosa que han cambiado es que la dispersión de las balas, en vez de ser eh, en cinco direcciones, creo que eran o seis, ahora son solo en tres, ¿vale? Si nos fijamos, son solo tres balas, pero son más cerradas. O simplemente son las tres primeras balas que salían, ya no son como antes. Pero esto va muy bien. Porque hay gente que le gusta hacer esto: hacer caso al enemigo. E intentar eh, darle el máximo de balas posibles y si encima ya tenemos el core 2 que hará más, bastante más daño más este de aquí bah, vamos a, va a ser increíble la verdad habían introducido esta nueva arma es una, es una escopeta automática vale que la verdad que está bastante bien no sé si servirá para mecas tiene pinta de que no para mecas es más para personas la verdad la escopeta normal ya daba miedo esta no me la quiero imaginar en partida uno de los nuevos retoques que han hecho es con arthur han visto que el Core 2 era lo más apestoso que había en el mundo y lo que menos se usaba y lo han cambiado para que sea de manera permanente. El arma de Arthur ahora estará imbuida en electricidad de manera permanente. Solo dispondremos de un solo salto pero en teoría hacemos bastante más daño. Como podéis ver, Arthur se, se moverá más rápido siempre y cuando llevemos el Core 2 y las, y las balas, bueno en este caso las los ases de luz que, que lance también serán más rápidos. Aparte se recuperarán bastante más rápido de lo normal. Como podéis ver, voy lanzando y me voy recuperando. Lo que tenemos ahora con Andrómeda es que con el Core 2, el que te paralizaba, ahora lo que, lo que hará será recuperar el fuel. Cada vez que impactemos, como si fuese Neutron, pues similar. Y esto va. No hará falta impactar con Jabalina para ir recuperándonos el fuel. Siempre y cuando tengamos el Core 2 y estemos impactando, lo iremos recuperando. Un poquito de fuel, no es demasiado pero se notará bastante al momento de jugar y ahora Andrómeda puede que sea uno de los mechas que más vaya a ser molesto o sea no vaya a ser molesto pero va a ser un poco más útil lo que estaba haciendo ahora actualmente está muy chulo esto ¿eh? os presento el nuevo mecha para los que no los conozcáis se transformará en una especie de tanque ¿vale? Ya se verá cómo será, pero lo que nos darán si nos conectamos durante varios días seguidos es hasta un 30% de descuento si lo compramos solo con cristales. Importante que eso está la verdad que muy muy bien el meca sale ya la semana que viene el día 4 si no me equivoco que cae jueves justo así que habrá que ver qué tal está el nuevo meca qué más cosas nuevas ponen se si ponen a ver qué clase de skin la ponen seguramente el meca nuevo está muy interesante cuál será su piloto qué habilidad tendrá aunque bueno todavía falta mucho no para que salga el piloto del nuevo meca en teoría veremos si es hombre o mujer eso ya lo averiguaremos <ríe> y poco más espero que te haya gustado el vídeo gracias por llegar hasta aquí deja tu like si te ha gustado y nos vemos nos en el próximo vídeo.